Bienvenidos a Play Quiz. En Play Quiz. el reto de hoy te mostraremos diferentes actores y tendrás que adivinar cuál es su nombre. Tendrás pocos segundos para responder, así que concéntrate. Play Quiz, ¿cuál es el nombre de este actor? Eh, Wayne Johnson, la roca. Dwayne Johnson. Uno. ¿Ya sabes Don cuál Holland. es su nombre? ¿Por qué lo pone con... Eh, o sea, con Andrew Garfield y Tom Hiddleston, O sea, ni que estuvieran parecidos, o sea, tema me habría buscado uno medio parecido el nombre, visto. Pero no, no lo ponen así como, eh, los tres Spider-Man, Tom Holland Denzel Washington Denzel Washington Zendaya Respuesta. Zendaya sen Bueno. Zendaya no Bueno. Desde sí. que si lo necesitas puedes poner pausa. L de lo, lo que hace. Timothy. Tim Timothy. El es Timothy. El nombre tiene cara de Timothy. No tengo ni puta idea de quién mierda es este chaval. Te digo. Tiene cara de Timothy. Es un Timothy. Si no te digo yo. Tiene, tiene cara de Timothy, el tonto. Emma Watson, Emma Watson. Emma Watson. Emma Watson. Sean Penn no puede ser, Adam Driver no, eh, Benedict, eh. No. Benedict. No. Nicolas Cage, eh. Brian Cranston, Jeff Wright... Brian... este, qué sé yo, no, no no sé, este es de Breaking Bad, pero no tengo ni puta idea cómo se llama el chaval. ¡Toma! Brian, Brian, Brian Braystor, bueno ahí está Toma, toma, toma, lo he helado Ah, buena, buena, bueno, bueno, este bueno Eh, cuando se pelea a la cama con Amber Heard ¡Toma! Esa es la favorita de todos Toma, nueve Eh, cuando se peleaba con la mujer en la cama y después el otro se enojaba y le iba a cagar a la cama, ¿te acordás? ¿Te acordás cuando el otro le cagaba a la cama? Toma... Johnny Depp ¿Sabes cuál es el nombre de este actor? Michel, Michel Cimino. Nohan Gaten Matarazzo Che, son todos, son todos nombre italianos, ¿no? Eh, Michael... Michael Simino Yo creo que va a ir con Michael Simino, ¿no? eh ¡No! Matarazzo! Bueno, el primero que lo arregle, el primero ¿Ya lo tienes? Ay, Ana Tyler, como Eh, Ana, ay, ay, ay, la arriba la. el prófugo Miller. ay, Miller. Pertenece a una Pertenece mis una favoritas. Ah, eh, eh. Esta en la escamilla, Jaime Lorrente... Tiene cara de Jaime, ¿no? Tiene cara de Jaime el chabón, pero puede ser este también. Este es la casa de papel. Bueno, yo le veo con cara de Jaime. Jaime. ¡Toma! Es que tiene cara de Jaime. Tiene cara de Jaime, ¿qué quiere que te diga? Este. George Clooney no es Javier Bardem, no creo que sea tampoco. Chiquiarlo Espósito, chiquearlo. Este debe ser. Eh... Portu... No, portugués no, puede ser el. Eh... Pero de Centroamérica es. Este es de Centroamérica tiene cara y pinta de Centroamérica, ¿no? ¡Toma! Lo he logrado. Ah, está bueno, no, bueno, bueno, para, para qué. Chris Payne, eh... Chris Pan... Eh... Sí, es ese es este chabón, ¿no? Chris, Chris Payne, Payne... Toma, quince, <risa> Por el momento, cuando miré así la pelada, pensé que era Bruce Willis, pero no puede ser. No es ni Bruce Willis ni Jack Nicholson, es Pop... Eh... Kirk. Bob Odenkirk Este es de mis actores favoritos Bueno, este uh, uh, Harry Ford, amigo <risa> Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Toma, y ahora, ¿y este tonto? Este no tonto, tengo ni, ni puta idea quién es este tonto. ¿A ¿Dónde salió este tonto? ¿De, de, de, de, qué, ¿De qué país me lo sacaron este? De este Jackie, pero eh, A ver. Es que cuando son Jackie puede ser Jacob, puede ser Thomas. Implicado. No tengo ni puta. Ni siquiera lo he visto en alguna película o algo. Capaz que sí lo vi, pero no tengo ni puta idea. No, no le he fichado la cara. Un Jacob el orti. es que... na estoy entre este y este Tomás voy a ir con jacob tiene cara de jacob, eh, chaval. jacob el chaval <risas> ¡toma! Toma, tiene... es que le estoy pegando por las caras, eh toma, le estoy pegando por las caras, por voy el... 19-20, nada mal, nada mal ¿Me regalas un segundo para darle me gusta a este video? William Dafoe William Dafoe ¡Es Spider-Man. Toma, calorísimo Chris Pratt no es, es Ton... eh... Ton... Hiddleston. Y cuál este, es tu actor favorito. Diego Luna no es. Eh, Gael García Bernal. Eh, no, tampoco debe ser. Eh, o oh, sí. Puede estar entre estos dos, pero yo voy por Eugenio Derpes. Ber, eh, Eugenio de. Toma, toma, toma. 22 de 23. Eh. Ojo. eh Galgado Galgado Daniel Caluccia Gibson Jamie Fox, no es Jamie Fox Daniel Calucia Está entre Daniel Kaluuya, pero David Fox, no, es otro Daniel Foxx. Daniel Caluya O... Theoris Gibson Este, Daniel Caluya. Tiene, no sé Me voy a guiar por mi instinto de hoy, vamos ¡Toma! Es que, es que, este, mi instinto hoy está, hoy está, uff, a flor de piel, eh 24 o 25 ¿Cuál es el nombre de este actor? Eh. Jason Tatum, no es... es, es, es Jason Tatum, tampoco Tom Hardy Tom Hardy, ¿Puede ser Tom Hardy este? Tom Hardy, toma, que le vengo pegando todo ¿eh? Harry Berry, no es eh, eh, Kristen... es. Stewart. Kristen Stewart. Bueno, Stewart, bueno. Adoro sus películas. Jennifer uh, Longwell. ¿Cómo es? ¿El juego de nombre? Jennifer Lawrence. Lawrence, bueno. Andrew Garfield. André Garfield, qué pasa. Garfield. Eh, Millie Bobby Brown, Millie Bobby Brown. Oh, complicado, eh. Este es el de Umbrella de Academia. Tiene una cara de pajero, pendejo este. Aiden. Nohan. Darren Barrett. Uh, complicado. Este, este sí que me ha cagado, eh. Uh, es que con los pendejos me ha cagado, eh. Con los pendejos me caga, eh. Eh, Darren, a ver. Eh, voy con Darren. <risa> No, amigo, no, no. Natalie Portman, Natalie Portman. ¿Sabes cuál es el nombre de este actor? Eh Este, el Chris Hensworth. O sea, soy, eh, no lo dijo, eh, pero eh, eh, eh, ni siquiera él se atrevió a, a, a decir el nombre. Porque es que, es que no salió, no salió. Ian McGregor. Iwan e McGregor. Eh, obviamente es el, nuestro fucking dios. Eh, Obi-Wan Kenobi, ¿qué, ¿qué te pasa? Obi-Wan, el nuevo Obi-Wan, el joven Obi-Wan, el puto Obi-Wan, el mejor, el de la fuerza. Toma. Eh, Christian Bale, el uno de los mejores Batman que hubo, eh. Uno de los putos mejores Batman que hubo. Ay, Batman. Eh... Will Farrell, eh... Bruce Willis, eh... Will Farrell. Eh, uno de los hermanos Farrell. <coughs> eh... Margot Robin. <coughs> Margot Robin. Eh, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Oh, Robert Pattinson. Otro buen Batman, eh. Aunque no, no le tenían fe, otro buen Batman, eh. Otro buen Batman. Muy bien, muy, muy buen Batman, eh. Eh, Emilia Clarke. Claire. Lo no sé. Emilia Clarke. Clark, Bueno. Joaquín Phoenix. Eh, uno de los mejores Joker también, ¿eh? Ya, hasta ahí llegué <ríe> hasta ahí llegué eh, este tiene cara de tonto así que le podemos decir fin pues tiene cara de fin <ríe> es que no te digo es que tiene cara de tonto tiene cara de fin la cara de tonto lo delata Ryan Goslin Goslin, toma, toma, toma, eh, Steve Carrell. Este se cambió el puto nombre, esta era la mina, la que, uf, era mina y ahora es hombre Y que por culpa de esta, de este, de esta chabona chabón, Elliot Page, cagaron toda la serie de Umbrella Academia Por culpa de este actor ahora, cagaron toda la puta serie Cagaron toda la puta serie Porque si hay, si hay actores que pueden hacer de trans ¿Por qué no pueden haber eh, trans que hagan de mujeres o hombres que hagan de es que no es que no puede es que no es que hay, no tienen que respetar el género pero hay otros actores que pueden hacer tranquilamente el papel de, de mujer o de hombre y lo hacen sin chistar pero bueno bueno por culpa de... han cagado toda la serie 43 de 45 nada más, Elliot Page Elliot Page Esta actriz es muy... Uh, esta no es. No, es que no la conozco. No la conozco. Uma Turba no sé qué, ella sé que no es. Emily Blunt. Emily Blunt. Kate Winslet. Muy Vamos popular. Con... No tengo ni puta idea, amigo. ¿Quién es? No sé, no, no sé dónde la sacaron No, no tengo ni puta idea, puta madre ¿Dónde es esta chica? No la conozco No sé, no la... capaz que sí la vi un montón de películas, pero no, no, no Matt Damon El puto Matt Damon La supremacía born Sabías que también de la supremacía, Borg, era el, eh, él era, él era Ryan, de, rescatando al soldado Ryan, él era Ryan, era el puto Ryan de mierda, que después cuando llegaron no se quería ir, y por culpa de él, murieron un montón, por culpa de él, por el tonto ese, puto Ryan de mierda. Eh, Jamie Lee Curtis. ¿Sabes cuál es el nombre de este actor? Ah, este, este, no... Sé quién es, sé quién es, pero no tengo ni puta idea cómo se llama Actúa muy bien encima el chabón Pero no, no, no lo puedo fichar Es que los actores nuevos que me has cagado Con los actores nuevos me has cagado un montón, eh Me ha cagado un montón con los actores nuevos Anthony Mackie por bueno, el gorrito, no sé no, puta madre Es Ben Pregunta bonus Jason Momoa, toma Eh, bueno Mi marcador me dio un total de 47 47, no No, de 46, perdón 46 ...de 50...